Hola, hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video Hola amigos, amigas, amigues eh, Futuros astrólogues eh, Todos eh, Bien Llegamos a la mitad del zodíaco eh, Recuerden los tres primeros signos ah, eh, Los seis primeros signos, perdón Aries, Tauro, Géminis Cáncer, Leo y Virgo La mitad del Zodíaco La primera mitad Y hoy nos toca ver Las luces y las sombras De este sol En el signo de Virgo Bueno, Virgo Recuerden que es eh, un, un signo que significa El servicio Que significa eh, el, el, la investigación que significa eh, el, el metódico ¿sí? todas esas palabras claves que vimos para el signo de Virgo ese sol que es la energía vital recuerdan eh, unido qué es lo que nos da como luces y sombras esa combinación astrológica bueno tenemos que el sol en Virgo la, las luces es que es servicial responsable, detallista mientras que las sombras es que es controlador es crítico y es sarcástico tengan en cuenta esas palabras claves y les va a ser muy fácil hacer combinaciones astrológicas y recuerden siempre que en, eh, en un planeta, en un signo, nos da ambas cosas, no nos da solo una, nos da las luces y las sombras, todos tenemos un poco de yin y un poco de yang, un poco de luz y un poco de sombra. Bueno, eh, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, mientras tanto te quiero invitar a que te unas a esta, nuestra gran comunidad de Centro Aprender Astrología .com. Es el único lugar en el mundo, en el planeta Tierra Donde podés aprender el oficio del astrólogo O sea, convertirte verdaderamente en astrólogo Astróloga, astróloga y certificado por el CAF O sea, por esta gran comunidad eh, gratuitamente, si seguís clase por clase vas a poder trabajar como astrólogo o sea, interpretar una carta natal, una revolución solar una revolución lunar, una sinastría vas a poder hacer todo eso y mucho más te mando un abrazo enorme y hasta mañana chao